Hola a todos y todas. Bien, una vez realizadas las pruebas de condición física, vamos a trasladar los datos al archivo llamado ficha de test individuales en la pestaña denominada ficha individual test 1. Ahí plasmaremos los resultados de las pruebas y su puntuación correspondiente, los cuales anotaremos en esta hoja de cálculo. Para trasladar los datos debemos disponer de una tabla de baremación o puntuación que nos han proporcionado nuestros profesores de educación física. Vamos a poner un ejemplo de cómo se rellena una ficha de test. A cada capacidad, la flexibilidad, fuerza, resistencia, velocidad, le corresponden varias pruebas para su medición. Por ejemplo, en el Fuerza hemos elegido cuatro pruebas, abdominales, salto horizontal, lanzamiento de varón y salto vertical. Pero puede ser que nuestros profesores utilicen solo dos de ellas o cambien alguna de estas pruebas por otras que ellos consideren más convenientes. La forma de rellenarlo es muy sencilla. En una celda vamos a anotar el resultado del test y en la otra, la puntuación que le corresponde según esa tabla de puntuación que nos ha facilitado el profesor. Por ejemplo, en flexibilidad vamos a notar los datos de flexión profunda y flexión de tronco. Imaginemos que en flexión profunda hemos conseguido 33 centímetros. Y según la tabla de puntuación le corresponden 5,75 puntos. En flexión de tronco hemos conseguido 10 centímetros, lo que supone una puntuación de 6,75 puntos. Y así sucesivamente con el resto de las pruebas de condición física. Como vemos, al mismo tiempo que introducimos los resultados, se va calculando la calificación media eh, que nos corresponde según el resultado de estas dos pruebas. En este caso, en flexibilidad hemos conseguido una calificación media de 6,25 puntos. Igualmente vemos que se va generando un diagrama de barras en una gráfica en la que eh, se van a ir trasladando todos los resultados de estas calificaciones medias de las pruebas de condición física. Vamos a ver un ejemplo de ficha rellenada en la pestaña Ficha individual test 1 ejemplo. Vemos que se han rellenado todos los resultados de todas las pruebas y se han calculado automáticamente en el cuadro de resumen de resultados las calificaciones medias eh, correspondientes y se ha generado la gráfica de dichas calificaciones medias donde podemos contemplar de una forma visual y muy fácil cuáles son nuestros resultados y nuestras capacidades. En este caso, vemos que nuestro punto débil es la resistencia, es donde hemos obtenido menor puntuación, una puntuación negativa. Los valores que consideramos normales serían los de flexibilidad, fuerza y velocidad. Y como puntos fuertes, la coordinación y, sobre todo, la agilidad. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya servido este tutorial y como veis es muy sencillo rellenar esta ficha. Obtenemos una información visual muy significativa que nos va a ayudar a la interpretación de estos datos. Ahora os toca a vosotros y vosotras trasladar estos resultados y evaluar vuestro estado de condición física. Un saludo.